Y bueno, hoy es el día que todo el mundo estaba esperando, hoy me llegó la nueva impresora 3D Y hoy se va la vieja impresora a uno de ustedes Y bueno, antes de empezar quiero enseñarles esta hermosura de chamarra Miren qué bonitos detalles tiene, en los dos lados dice Ejian esto es en plástico, impreso en 3D. Les digo que estas primeras van a ser edición de colección. Van a tener muchos detallitos en impresión 3D. Pasen y compren las que ustedes quieran en www.egiano.tech. Y bueno, ahí tenemos la nueva impresora. Obviamente está en su caja. Y obviamente viene desarmada porque es una impresora mucho más grande de la que ya tengo o la que tenía porque ya se las regalé. Entonces hay que ab abrirla, sacarla y armarlas. Y también me agarraron en un día súper, súper flojo y van a ver mis pantalones favoritos que también son mis pantalones más rotos, son muy cómodos así que superen mi, mis pantalones rotos lo primero que tenemos que hacer es abrir la caja eh, la caja se ve bien un poquito golpeada pero nada, nada que eh, se vea como un problema mayor, esta pensé que al principio que lo enviaban desde China pero no no lo enviaron desde China, lo enviaron desde Estados Unidos, así que llegó un poquito antes. Y como ya es costumbre de Amazon, cajas dentro de cajas. Vamos a sacar la caja. Ahí está la caja de la nueva impresora, es una Ender 3 Pro. Muchos dicen que no, no se ve mucho la diferencia entre la Ender 3 y la Ender 3 Pro. Eh, ahorita vamos a investigar. Y bueno, ahora vamos a sacar lo que hay en la segunda caja. Trae un plástico protector que a simple vista, bueno es como unicel, que a simple vista parece como un montón de caviar porque está lleno de bolitas. Lo quitamos y se ve que aquí tiene eh, varias protecciones para que encaje ahí y no se mueva. Tenemos el manual que obviamente tenemos que leer muy, muy bien. Tenemos la caja con... ¡Ah! ¡Qué bonito! Aquí tenemos la cama que eh, se supone que se calienta, entonces es una cama caliente. Y tiene una, tiene una cobertura o cover o no sé cómo se llame, magnético. Entonces esto se quita y aquí puedes despegar súper bien tu impresión y lo vuelves a poner sin ningún problema. Súper bien, la verdad. ¿eh? El manual ahorita lo vamos a leer. Vamos a seguir sacando cosas. Esta es una cosa de protección. Aquí tenemos otra cosa de protección. Vamos a ver qué podemos sacar primero. Esto. Aquí en esta bolsa viene el centro de control, véanlo. no de hecho no es el centro de control, solamente es la pantallita, bueno podría ser si sí, el centro de control, porque aquí tiene el knob, eh, la perilla que, don, con la que mueves el menú vamos a volverlo a poner en su eh, bolsita antiestática según parece estos son algunos de los soportes para la impresora, otra cosa que podemos sacar, este es un juego de motores, eh, han de ser los ejes eh, X y Z No, más bien este sí, Este es el eje que mueve hacia arriba y hacia abajo Y aquí está el extrusor Aquí es donde ponemos el filamento Y es el motorcito que eh, desplaza el filamento por la máquina Esto aquí tiene una ruedita que hace que sube y baje por los tubos Aquí voy a necesitar las dos manos Ese es todo el cuerpo de la impresora. Ahí, Aquí creo que ya no hay nada en esta parte superior. Y abajo tenemos la fuente de poder. Esta es la que se encarga de darle poder a todo. Eh, hay que leer el manual y también la especificación de luz en tu país. Porque puede que cambie. Aquí tiene una opción para ponerlo en 230 voltios. Y creo que la otra opción es de 120, algo así. Creo que en México es 120. Eh, eh, tengo que revisar porque si no la voy a conectar y puede que se queme. También es importante que no tiren eh, o no dejen caer esa, esa parte porque es bastante delicada a los golpes. Esto no sé qué es. Este es. Ah, ya sé qué es esto. Esto es para poner eh, tu filamento, tus rollos de filamento y pueda girar mientras la máquina toma más filamento. Eh, creo que esto es para poner en. para fijar. El, la, la punta caliente, tu cable de corriente que nada más trae uno otro motorcito, tenemos que tener cuatro motores en total que es eh, el eje X, el eje Y, el eje Z y el, el motorcito que eh, hace que pase el filamento, tenemos puntas de repuesto eh, otro, otras piezas de aluminio para fijar eh, las piezas y un poquito de filamento blanco para probar tu nueva impresora, trae unos cuantos tornillos también y unos clips en esta, U uh, tiene un montón de piezas, tiene cinchos eh, algunos, unas llaves salen algunas este, otras llaves eh, destornilladores muchos tornillos muchos tornillos, las bandas para que los atornille para fijar las piezas eh, a los motores aquí tenemos un trenecito para que se mueva eh, todo sobre los rieles una espátula que nunca están de más y por último tenemos más Ay, esto he visto que en todos los en todos los unboxing les pasa esto se les sale esa varilla aquí tenemos más eh, perfiles de aluminio para el cuerpo de la impresora y esto que se nos salió parece como una broca que es para el eje Z me parece, bueno el que va hacia arriba es el que gira y hace que sube y bajen las cosas, bueno vamos a ponerlo en el piso y vamos a empezar a armar ya con el manual en mano vamos a empezar a armar la nueva impresora 3D. bueno ya acabamos de armar la impresora ya investigué y tenemos que cambiar el voltaje aquí en méxico a 115 voltios así que si tú te compraste una y estás en méxico cámbialo eh, investiga si no estás en méxico investiga qué porcentaje digo qué voltaje usa tu país si no puedes descomponer la impresora y bueno ahora sí ya acabamos de armar la impresora 3d ya le puse ahí también su eh, filamento eh, no le puse el que trae de prueba le puse uno que tengo de hatchbox que es eh, básicamente eh, una de las mejores marcas que hacen eh, filamento y ya está totalmente lista para imprimir todavía no le, le acomodo los cables pero ya no estorban lo que sigue es conectarla a la luz Ustedes van a ver conmigo Si se quema o si prende bien O, o lo que sea Vamos a conectarla y, y vamos a estar listos para desconectarla Por cualquier cosa Aunque ya investigué, no confío En la información de internet luego Ahí está eh, Se encendió sola Me imagino que venía En posición de encendido en La fuente de poder Esa está que simplemente para encender una impresora simplemente le das el botón. Dice que le vale queso el botón. Que ya se va a prender. Aunque el botón esté como esté. Ok. Eso hay que checarlo. De seguro una vez es un cablecito que tiene ahí. ¡Ah! Se tarda en encender y, y, y apagarse. Y yo dándole como loco. Ahora vamos a ver si se prende. A ver si no se quemó. Ah sí. Uff, me espanté. <risa> Ahora, yo aquí en la computadora me metí la memoria y tenía unos videos. Eh, adentro de la memoria tenía unos, un video de cómo se ensambla. Eh, trae el manual y los programas. Y trae unos cuantos archivos de prueba. Yo le acabo de meter dos archivos. Uno que ya imprimí en otra impresora. Y una, una modificación para esta misma impresora. Vamos a ver qué tal la imprime. Ah, miren, creo que aquí se pone la tarjeta. Qué raro. Así no va. Así sí va la metemos vamos a ver qué dice la pantallita de, de control este nos dice la temperatura que tiene ahorita el, la punta caliente esta es la cama aquí el ventilador no está no sabe dónde está puesta o sea no sabe en qué posición está esta, esta, esta cosa ni, ni esta cosa y vamos a ver qué pasa si le doy aquí al botón prayer control lo primero que tenemos que hacer es nivelarla entonces vamos a ver qué dicen preparar auto home eh, no veo nada de, de nivelar que eso es muy raro vamos a darle auto home a ver qué pasa se está moviendo por lo menos por ejemplo ahí es su posición inicial de esta pieza que es el extrusor no sé no sé no sé no sé cómo se Nivela. Eso sí está extraño porque mi impresora traía una, un menú especial para nivelarla. Maldita sea, voy a tener que investigar. Esperen un segundo. Ok, ya investigué. Y no tiene opción para nivelar automáticamente. Lo que tenemos que hacer es venir a Prepare. Le vamos a dar Auto Home. Va a mover otra vez todo. Ahí se va a tardar poquito porque ya está en el Home. Y una vez que esté ahí, vamos a dar en Disable Steppers. Esto quiere decir desactivar motores. Eso quiere decir que vamos a poder mover esto sin ningún problema. Esto sin ningún problema. Y vamos a tener que nivelarla a mano. No es como la otra que tengo, que le das nivelar. Se pone en los puntos que tienes que nivelar. Y solito, nada más mueves la altura de la cama. Entonces vamos a hacerlo. Ahí deberían de ver ustedes... Esta separación que hay entre, entre la cama y la punta. Lo que tiene una cama bien nivelada, tiene que caber apenas una hoja de papel entre ese espacio. Entonces, tenemos que mover estas perillas que tiene aquí abajo la, la cama y hacer que la cama toque con, con la punta. Muy extraño está esto, déjenme checo algo. Porque ya aflojé todo lo que se puede y aún así no toca la cama con la punta. Déjenme ver. Ok, ya encontré la falla. Lo que pasaba es que los eh, resortes estaban muy comprimidos y se tardaron en, un poquito en descomprimirse. Tuve que aflojar todos para que este como que se fueran liberando poco a poco. Entonces aquí vamos a, a tomar un poquito de tiempo porque eh, ajustas uno y el otro ya se desajustó por lo mismo que, que, estás, que se están como que reacomodando los, los resortes. Así que ahorita regresamos ya que esté bien nivelada la cama. Y bueno, ya quedó nivelada según yo. Así que vamos a hacer la primera prueba de impresión de un botón de YouTube. Dejen voy por la pieza para que vean cómo es esta es la pieza que vamos a imprimir es un botoncito de youtube bastante bastante sencillo y delgadito le puse la calidad máxima que se puede para ver si se pueden eliminar estas líneas obviamente de este lado yo ya le pasé un poquito de pintura por eso se ve súper liso pero aquí se alcanzan a ver unas líneas de, de impresión vamos a ver si ...con esta nueva impresora eh, logramos eliminar un poquito estas líneas. Por ejemplo, lo primero que calienta esta impresora es la cama caliente. De hecho, si la tocamos está bastante calientita y ahorita está calentando en la punta del extrusor. Una vez que termine de calentar las dos cosas, me imagino que va a ser un home para saber dónde está esta pieza y la cama y después va a empezar a, a imprimir que no falta mucho, ya está ya está en unos 5 grados antes de que llegue a su temperatura ahí está 200 va a subir se va a, a, a estabilizar en 200 y va a empezar a moverse de este lado, ahí ya se está moviendo se levanta un poquito por si por si estaba hasta abajo ahí va a tocar home se va a ir a en medio de... Ah, qué extraño! ¿quién sabe qué está haciendo? Hizo una línea aquí Que de hecho la hizo bastante bien Muy, muy, muy parejita Y ahorita ya está imprimiendo allá Les digo que a mí me emociona que sea de cama caliente Porque así ya no vamos a tener problemas de, de que no se pegó la, la impresión al piso y todo eso Vamos a dejarla avanzar un poquito y vamos a ver Ahí ya vi un, un fallo pequeño Ahí se alcanza a ver que este que no cruzó bien pero ahorita vamos a ver vamos a dejarla avanzar un poquito por lo pronto algo que me está encantando es que te dice qué fregado está imprimiendo la otra no te dice qué está imprimiendo entonces eh, a veces se equivoca porque pues está mal esta cosita el selector entonces no sabes qué está imprimiendo hasta que ya lo está imprimiendo Está qué bueno qué bueno que te dice qué es lo que estás imprimiendo, te dice el porcentaje que lleva y el tiempo que lleva. Bueno, esto sí lo dice la otra, también el porcentaje, pero está, está muy, muy, muy padre. También te está diciendo todo el tiempo eh, la temperatura de todo y que, a qué velocidad están girando los, los ventiladores. Ahorita, si escuchan bien, se escuchan los motores trabajando. Hay un upgrade que le cambias la, la tarjeta lógica. Y dejan de sonar los, los motores. ¿Por qué? No sé. No sé por qué esta tarjeta no podría hacerlo con una actualización. No sé por qué necesitas una tarjeta nueva. Pero vamos a ver si la compramos. Para que ya no haga nada de ruido. Ok, aquí ya tenemos casi el 60% de la pieza ya terminada. Vamos a ver cómo va. Y al parecer va muy bien. Lo que me agrada es que no se ha separado para nada la pieza de la cama, que me pasaba mucho, mucho con otra impresora. De hecho, si se fijan, esa cosa está chueca porque eh, se levantó de la cama y pues se imprimió eh, con chueco, pues eso es lo que pasaba con la otra impresora. La cama sigue calientita, está caliente hasta la orilla, ¿eh? Bueno, vas a dejar que termine y comparamos las piezas. Y bueno, ya llevamos varios días con impresora. Ya no encontré los botones de YouTube. Bueno, encontré los nuevos, pero los viejitos ya no sé dónde quedaron. Lo bueno es que conservo esta cosa, que es una impresión de prueba para las impresoras te mide qué tanto soportan eh, los ángulos, los puentes todo eso, ahorita les voy a explicar todo este rojo es de la impresora viejita y este negro es de la impresora eh, nueva, eh, vamos a ver las diferencias, en la prueba de la impresora viejita podemos ver que en la prueba de hilos o, la, o de strings, eh, simplemente no se imprimió. Esta prueba la hice nuevecita, fue como la segunda o tercera impresión que hice con la OneHow, o sea, estaba funcionando lo mejor que podía, tenía todo nuevo, y podemos ver que no imprimió ni siquiera los postes de la eh, prueba de, de hilos, ese quedó eh, muy corto. También la prueba de escala, eh, le falta el el poste de la esquina eh, Bueno la prueba de soportes pues no se ve eh, Porque pues arriba de los soportes Imprime eh, algo Pero eh, se ve que la imprimió bien eh, También bueno una falla Que tiene y, y bueno Lo Pueden ver aquí es que tengo que estar leyendo el texto en la prueba de la nueva impresora. Porque en este, en el rojo, no se lee absolutamente nada. Bueno, lo más grande sí se alcanza a distinguir qué dice. Pero lo más chiquito no. Tengo que pasar a la, a la nueva para ver qué dice. De ahí en fuera todas las pruebas están bastante bien. La prueba de, de los puentes. La prueba de los hoyos. Todo eso. Bastante bien. Y también podemos ver en la prueba de ángulos. Eh, se llama overhang o, o colgajo. No sé cómo en español, este, podemos ver que desde el ángulo 30 está haciendo overhang, o sea, está horrible toda esta parte de abajo, eh, en la parte de acá pues se ve bastante bien, empieza a, a verse mal en el desde el ángulo 75 ya se empieza a ver horrible y de la parte de atrás, pues como les digo, desde eh, el ángulo 30 ya se ve feo. En la prueba... En la prueba de la nueva impresora, podemos ver esta misma prueba y empezó a hacer cosas raras. Desde el ángulo 70 empezamos a ver el overhang y también no es una cosa que se vea horrible como en, en, en la prueba viejita. Eh, es bastante leve y bastante uniforme aparte. Podemos ver también, obviamente, y lo que ya les había dicho, todos los textos se alcanzan a leer. Y también en la prueba de hilos, tiene muy poquitos hilos, muy poquitos, que eh, después lo, lo podemos arreglar. Y eh, imprimió todos los postes bastante bien. No le faltó ninguno. De hecho, si se fijan, tienen diferentes diámetros. También el poste de la esquina de la prueba de escala también Está bien hecho. Todo todo lo imprimió bastante bien dentro de lo que cabe para una nueva impresora de bajo costo. ¿Para qué yo quiero una nueva impresora? Bueno, es para trabajar en un proyecto que sigo sin poderles decir. Eh, lo han visto en prácticamente todos los nuevos videos. Pero no les puedo platicar mucho sobre eso. De hecho, varios ya dijeron, ah, ¿qué onda con eso que está ahí? y pues no les puedo contar hasta que eh, salga el proyecto. También eh, puedo imprimir cositas como esto. Esto es un mango de una espada que se imprimió todo en una sola imprimida, en una sola sesión de impresión. Eh, no, no está ensamblado de ninguna manera. Esto no lo, lo podría haber eh, impreso en la impresora vieja. Eh, rebasa en la, el área de impresión que tiene la, la impresora vieja pero ustedes dirán ¿qué tiene de interesante un mango de una espada bueno que no es solamente un mango de una espada es la espada completa y esto lo imprimió en una sola la nueva impresora como ven no tiene partes de armar nada digo también si se rompe no se va a poder reparar muy fácil que digamos esta es una prueba de lo que puede ser la nueva impresora, también esto no lo pude haber impreso en la impresora vieja porque también rebasa las medidas de impresión, esto es más alto de lo que imprimía la impresora vieja, ¿Qué es esto, estos son unos mangos para jugar Beat Saber, Beat Saber es un juego de música de ritmo para el Oculus Quest, este ya lo puedes sostener como si tuvieras una espada de luz porque eh, cortas cubitos con espadas de luz en ese juego entonces ya con estos mangos puedes simular un poquito mejor eh, esa espada de luz que traes en las manos si sí te mete mucho más el juego se siente mucho más, eh, más real y aparte como que sí le das a más cosas con, con estos manguitos y aparte es un filamento especial miren tengo un poquito de agarrarlo y cambio de color porque es un material que cambia de color con el calor entonces muy padre porque ahí saben mis dedotes marcados. Este material me gustó muchísimo. Por cierto, estos que venden este material especial son mis amigos. Siempre, desde que tuve la impresora viejita que nunca le hice video, pero siempre me echaron la mano. Así que ahora les voy a echar la mano, les voy a hacer una pequeña mención en este video. Aquí abajo en la descripción voy a dejar su página de internet para que vayan y compren. Díganles que van de mi parte para que nos den un código de descuento, algo para que en un próximo video les hagamos pues un descuentito en su tienda, ¿verdad? Y bueno, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado. Ah, por cierto, los ganadores, o el ganador, sí, porque hay dos premios, el ganador de la impresora vieja y de una tarjeta de regalo de Steam, los voy a anunciar en, en Twitter. ¿Por qué? Porque les voy a dar un poquito más de tiempo para que hagan el proceso de, del concurso porque la verdad es que yo digo que si hay 10 es mucho participando entonces les voy a dar un poquito más de tiempo porque aparte no he visto que esos 10 que vi participando hagan, hayan seguido las reglas del, del concurso al pie de la letra Si ustedes están participando, vean que hayan seguido todos los pasos, eh, aquí abajo en la descripción voy a dejar eh, todos los pasos que hay que hacer, porque no quiero el día que haga el concurso eh, seleccionar a uno y ver que no haya hecho todo el proceso. Bueno, eh, el proceso lo voy a hacer, como les digo, en Twitter, voy a seleccionar ahí con el random org o algo así, eh, voy a poner un número, ya voy a seleccionar, voy a hacer video y todo eso, pero en Twitter, porque se me hace mucho más fácil filtrar. La gente que participó en Twitter, porque pues ahí se ven todos los que participaron. Que en YouTube, porque pues en YouTube tengo más comentarios de... Es más, yo creo que tengo más comentarios de los que no participaron que de los que participaron. Así que para no meter a los que no participaron con los que sí participaron, pues lo voy a hacer desde Twitter. Como vi que no les gustó ganar cosas en el canal, pues ya no les voy a regalar cosas. Eh, ya viene en camino el nuevo iPhone Ya no les voy a regalar el viejo iPhone Porque no compartieron los videos Lo suficiente como para Yo estarles regalando cosas O sea una impresora 3D no cuesta dos pesos No generó lo suficiente como para que yo diga Si, sí, sí vale la pena estarles regalando cosas Así que lo intentaremos tal vez en un futuro A ver si se animan a participar mejor Y bueno con la impresora 3D Vienen cosas muy muy padres Como calibrar su impresora 3D Para que eh, sus diseños que hagan se transmitan al mundo real al 100% correctos porque por ejemplo en, en cuando viene en su impresora pueden imprimir uno de estos cubitos de calibración que miden, lo pueden poner del tamaño que quieran, pero por defecto viene de 20 de 2 centímetros cúbicos. O sea, el, el cubo lo mides por donde quieras y tiene que medir 2 centímetros. Este mide 4, pero cuando viene de nueva la impresora y ustedes imprimen uno de estos, lo más seguro es que no les imprima el cubo a 2 centímetros, sino a 1.9 centímetros. A 1.8 o a lo mejor hasta se pasa a 2.1 o 2.2 centímetros. Ustedes dicen, ah, pues qué importa. No, sí importa porque el mundo de la impresión 3D es grandísimo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo bajar una modificación a mi pantalla. Y cuando la imprima, pues no, no le va a quedar bien. Ese, esa modificación a la pantalla porque la imprime o más grande o más chica. Entonces, contenido viene mucho. Por ejemplo, acabo de hacer esta cosa. Quedó súper bien, se tardó tres días en hacerse. Hoy Les voy a poner como un extra el proceso de impresión de este. Y así vamos a estar haciendo proyectitos con la impresora 3D. Aparte del proyecto específico para, la que, para el que compré la impresora 3D. Y bueno, yo soy Ejian, Síganme en las redes sociales. Denme suscribirse a este canal si quieren ver más videos como este. Si ya queremos sobrepasar esa barrera que nos ha puesto YouTube muy clara de esta, de esta cantidad de seguidores que tengo ahorita. Así que tu suscripción Vale mucho y vale mucho más que actives la campanita. Y bueno, yo soy Gian, Apoya el canal. Nos vemos en el próximo video.